la alegría tuya a nuestro hogar Le hemos dado la oportunidad a los cristianos, a los jovencitos y ahora a la mujer para cerrar con broche de oro. Y como la verdad de las cosas no está en la cosa, sino en la forma de ver la cosa decía un filósofo, con nosotros está la ilusionista. I just don't. Know. I don't know. I'm Como te decía, mi corazón te ama Quiero que entiendas es que mi voz que te niega viendo que, al mismo tiempo, es que yo no entiendo Es que no comprendo, algo inevitable es que me controla acá adentro, es difícil Las contradicciones, declaro mi amor y pa que no